y para mí tiene mucho significado, eh, esto es una pregunta difícil porque la verdad sí tiene muchísimo significado el primero es que para mí significa libertad, para mí mi cabello significa libertad en todos los aspectos libertad en cuanto a no alisarlo de nuevo, libertad en cuanto a... No darle importancia a la opinión de las personas que opinan que es feo, que es desarreglado o que es poco profesional Y, y libertad plena, como mujer negra, para mí significa libertad, significa fuerza, significa wow muchas cosas o sea, eh, eh, La verdad sí, es la pregunta más difícil que me han hecho, qué significa para mí el cabello afro Porque la verdad sí tiene un significado muy muy fuerte para mí